Saludos de nuevo al Chiti Unia Canalo. Liestas Johano, el día está Givano, que ni en vuestras, doble da libro. <risa> <risa> Podía unir recontos al B eh, ni en aventurón en Sudáfrica o de la Wikimania conferencia al que uniche estos. en Capurbo, que ni profitis la ocasión por ser chilibro y es estas eh, ocasiones tres tres veces por ni Donin profitis eh, en diversas idiomas por ser chico el que hay libros que bolis happy y eh, ya no es que ni colectas que el que hay el libro el, el, el, el ejemplo de eh, la jovito en diversas lenguas hay ni searchis bien eh, en la africana que ni chus al venir a la a este africana bueno estos estas librerías en que uní Donas Libron Kai poas prenialien Kai la Libron que uní prenis estas... Trafices The Star Like Us. The Star Like Us. Y estas libro en la romana Linfo. Y estas Lingfo que uní tres chatas. Kai eh, probas Ler. Donny... Inne Povis Maltrafi la casa de Abi Gijin Kai Don Genji. Después de noche, hotel, reales, iglesias, y después tení ya ya necesitaba hotel o profitis bueno las islas valí las lasis chido kay expederís tras la urbo y pediris parte multe nitrovis locon y estas de usita el libro y San George Cathedral kay borinizar chisu nuevo que la la en la africanza kay la etan la etan Princeton sen tuxese ser que amni ya necesitís por irón tay nitrovis presorumba. Me tengis viendo simbólem que ustedes con ata por mí, que mi tú y altis por por Jim Penny. además pidió Tiochi. la maestro el aringoi, especial a el don el dono en la Angla. Y en tu entre sep libro y ni jabigis gis el ni ses el tío y sep Charmancas uno y ustedes la dú apartos de la comunidad de la Ringo tú eh, ni ni puedes maltratáfilado acaso un Javier Gilani hecho allí en esta tú completa posterior ni no puedes adquirir por la red o, la mancanta boludo eh, la sé que ni a ir con por la jovito tú eh, ni irás al libro vender yo que no Clark Bookstore por si allí encaja allí hay libros más buen chance ni necesitas si estrobes eh, la jovito en la africana se pone bueno, la la bendición multe es el principio y que podía querer Jim. Sería ya ni pobis trovi dos ejempleros de la etapa prinso en africano lingo y uno estás en Zulu y la otra estás en Hausa lingo. Te traerá ahí el dono de tu libro aquí y yo ya Y listos y yomete costa y ya pone la etapa prinso ya no estás en publicada el domingo, ¿no? ¿No? Donis perus que estos Sufre mal multicosa, el Nestis y el Seth. Pone este un unura o casallo por Ilina Quirido. Este es de viga, pero fresco. Postensachis la hobbiton, el portillo Niris al libro vendello, próximo de la jafeno. Ni multe piedi y gistie, cae que unía tingis la loco y iris al ni que en tiu filío y linejabas la libro un sed. Diris al ni, pri alia loco, alia filío de tiu en tepreno y jabas hay todo y lindo ni son y la informan. Hay ni al menos sí es que estis es disponible. Poste en la hotelo, mijas amigo en que unir vi de Antáguay con Ferenz o y a unir con Asilín por si a Uno el tío y estas amigo el Asturio en la noro parto de hispanio y para las la Asturian limpo. Ya estuvo estas limpo que unir tres chatas, unir doble lernas. Hay lindo naciste un chil libro y que no millas cuando ensamen les que significas pri y en malaperas la estás en la estás es en la estudia estás en parte la estudia estás en la en cada... la estudia eh, y estás en la estudia lingua, estás en la en la estudia lingua, estás la estudia lingua, la estudia la la la parten de la mundo y instauris la el gobierno. Ni daure piediris estis granda piedirado tra la urbo eh, Chanit, Polis vere eh, acheti la, la la jovita en la africana Ay bueno ni eh, fin de successis en libro vendello que ufacten estis tion for de la congresello de niestis de la hotelo y es no, ni troviste un libro benteyun, y, un folk, tíst, eh, tre, de, de ni a, y ni esti un folg y yo eh, y proxime de denia hotelo de ti hotelo por dir, habis la jovito con chance, ni travesti plio o ni pensis y es, eh, ni tie han caut roviz y aunque estas de la plena que estás la de tan príncipe en, en la africana Dame que la alia y fran africa y el, el dono eh, costas, bueno, el es yo, eh, acepté, eh, y este es tío Amor de Costa, es bonestis. Y el dirite un nura chanceo y un mi aceptis mi prenigin. Caían con nitrovis fin fin en la jovita. Es que miras en Colombia tío, este la juvelo de la crono. La jovito en la africana limpo. Ti hobbit y este es que unirse al chis la tutan tempon donistas tres fichas ni suceses probyjin caí ni akirisin ya al que vicias eh, ni chatas colectivo li, eh, en libro ni ni ni ni amplio habos en la africana don y profites la casa es que han eh se vividas la pasin time video y vicias que Iván akiris en en Bruselo la habito en la neerlanda y estas vizias parensa salimbo de la africana, donde estas tres, tres curiosas Javi y lina pura. Y es, porque un pari que un mal simil y esta silly. La resulta es que estas subiche tres mal simil Al menos por ni que un le el lengua. Do, tío, estas chido por nun, se bichatis, clacu, michatas la video. Abon al chitiu canalon, kai clacu surla su sonorino por sin chian quien al chutas video. Condivido el un video en kai caut, cae gis la bebenonta. ¿Cómo oh, le da libro hoy? <risa> eh, yo casi se en Capurbo, Capurbo. Sí.